Sensation, ¿cómo te sientes hermano? Hermano, muy bien, gracias a Dios, llegando aquí. Cuando uno llega a este tú no de una vez enciende, con ganas de rumbear. <risa> Llegaste hoy. Sí, llegamos hoy, llegamos en la tarde. Mira sonando la canción nueva mía, y me fue no fue a propósito que hice eso. Eh, llegamos hoy, eh, descansé un par de horas y viene ahora para, para este evento lindo de, de mi amigo Juanes. Bueno, eh, eh, te iba a preguntar Alex, ¿cómo es con una persona con un éxito tan grande a, a nivel de radial en Estados Unidos, pasa a ser artista? ¿No se te hace un poquito difícil? Hermano, sí, es, es muy difícil. Todo, todo ha sido, desde comenzar en la radio, no es, fue muy difícil, muchos obstáculos. Cada día muchas personas ve, tú sabes que uno pues viaja y toca y hace todo eso, pero de verdad que detrás de eso hay mucho sacrificio, hay mucho trabajo, hay mucha disciplina y pues yo sigo igual, yo sigo trabajando duro, eh, queriendo pues seguir rompiendo barreras, creciendo, tocando puertas, eh, así como lo hace todo el mundo hermano, no soy diferente a nadie más. Muchas personas ven que uno pues ha, le ha ido bien, pero es mucho, de verdad que es mucho trabajo y pues yo siempre trato de motivar a los a las nuevas generaciones, los que vienen ahí a que, a que sigan sus sueños. Eh, ¿Cómo ves la música eh, dominicana que ya está alcanzando junto con los artistas boricuas? Eh, a, se puede decir al mismo nivel. Eh, ¿Cómo tú ves eso de un El Alfa, un El Amenaza? esos artistas. Eh, tú que estás viendo, eh, tú sabes cuáles son las músicas que predominan. ¿Cómo tú ves el tenero dominicano en los últimos años? Bueno, yo siempre he apoyado a los muchachos desde un principio, desde que comenzó la música dominicana urbana a resaltar en Nueva York, especialmente porque ya tú sabes que radican una comunidad dominicana grandísima. Lo que yo siempre les había dicho a ellos, o siempre les trato de, de, de, de apoyar o de empujar, es que cuando peguen un tema, traten de, de, de ir a diferentes lugares, a diferentes países, traten de colaborar con otros artistas, ¿sí ¿me entiende? Y, y yo creo que ahora lo están haciendo, o sea, se demoró un poquito, pero ya lo están haciendo, ya están dejando el miedo. ...de salir un par de meses de República Dominicana... ...y promocionar su música en otros lugares... ...y después volver a su casa, ¿me entiende ...porque muchos de ellos, yo sé que era difícil... ...cuando se pegaban, pues aquí tenían muchos muchos eventos... ...muchas fiestas, que conciertos y... ...se les iba el tiempo aquí, ¿me entiendes? ...y ahora pues, es muy importante, yo siempre lo he dicho... ...cuando peguen un tema, y si ves que el tema se pegó en Nueva York... ...se pegó en Miami, se pegó en... ...pum, sal, coge un, dos meses... ...y vete a hacer una gira promocional... Y, y, y conoce artistas nuevos y únete y comienzan a hacer música. Así que no, todo lo hacemos. Alex, eh, a pesar que tú eres como quien dice único a eh, la vida de la radio, porque muchos programas, a veces algunos, eh, han salido, pero la mayoría de programas con la temática tuya son de música, de mezclas, de de, de, eh, de, sabe, de escuchar solamente canciones, pero aquí en República Dominicana está abarcando una tendencia que según se entiende, se, se sabe, está dominando mucho Nueva York, que son los temas de opinión urbano, de radio, está el Mañanero, están los Fox Radio, ese, ese esos, esos, ese tipo de formato de radio, ¿crees que llegue a Nueva York y ya no existe ese programa solamente música? Bueno, lo que pasa es que nosotros siempre hemos tenido talk shows, eso es un talk show, eh, nosotros tenemos talk show en la mañana, tenemos eh, el Bacilón de la mañana y en la tarde tenemos el juqueo que también es un talk show y ponen un poquito de música, igual que aquí, igual que el programa de Santiago y hablan de los temas, hablan de diferentes cosas, eh, yo creo que los, los programas de aquí son iguales de buenos, eh, hablan más de contenido local, obvio igual que nosotros hacemos en Nueva York, tenemos las noticias de Nueva York y tenemos eh, noticias internacionales, eh, pero sí, el, el, es diferentes clases de programas. Eh, en el talk show, tenemos talk show musical, yo hago lo que es musical y alegría y entretenimiento y brindar, tú sabes, eh, a que la gente cuando se ponga a trabajar, que estén bailando en el trabajo y se les olvide que están ahí, tú sabes. Ese es mi, mi, mi trabajo, sí, ese es mi trabajo. Eh, me han ofrecido hacer talk shows, pero de verdad que... Eh, lo mío es música, brother, yo me levanto a las 6 de la mañana, 7 de la mañana todos los días, y lo primero que hago es poner música. Ya por último, Alex, ¿crees, como trabaja en la radio eh, y eh, suenas mucha música, crees que las, los streaming, como las plataformas como Spotify, eh, Apple Music, eh, ahora YouTube, que es la nueva plataforma de música, pueden desplazar un poco la radio? Bueno, eso siempre lo han comentado desde que comenzaron a, a coger mucha eh, popularidad eh, las plataformas de streaming. En todo hay una, un balance, en todo hay un balance. Cuando hay un, un carro nuevo, todo el mundo quiere montar en el carro, pero conchale, tú sabes que todo es un balance, ¿me entiendes? Eh, la radio, la televisión, eh, esos son lugares que la gente siempre va a tener acceso. Son lugares que la siempre eh, tú vas a tener ese, ese feeling de tener a alguien en vivo ahí, hablándote, comunicándote, ¿me entiendes? Que tú me puedes llamar a mí en la radio, Ale, ponme esta canción, eso es algo único, ¿me entiendes? Que eso... Eh, streaming bacanísimo me encanta poder ir a, a una plataforma y escuchar mi tema on demand me entiendes? Uh -huh. pero también me gusta poner mi televisión mi noticia local poner mi, mi emisora que me gusta y escuchar o sea, mi locutor todo es un balance La radio va a sí claro todo es un balance No nada nada mata nada okay. o sea en, en esa industria en lo que es en, en esta industria es un balance gracias Alex de verdad que sí gracias, gracias. Uh, y de verdad eh, me alegra que no solamente intentaste de estar en la música por solamente porque te gusta, sino porque lo haces bien. Claro, haces bien gracias, mi bro, gracias. Y espero que le guste el tema nuevo ahí que viene. Gracias. Así que Sí, sí, ya viene ahora en junio. Prepárese para el tema nuevo que se llama Palante con Luis Ponzi y Anita de Brasil. Se llama Palante. Dale Palante. <risa>